Solo imagina que el lápiz consciente ha sido cristiano desde el inicio de su carrera. Presto LRD presenta el lápiz consciente. Pa' que tú lo alabé. Deluxe Edition. El lápiz es lo ¿Qué que? ¿Qué Con el lápiz, el hijo del padre. No soy sincero, viven hablándome de dinero, pero si se mueren todos, van toditos. sé por qué, la voy a salvar, todas las menores quieren me de hacer y no sé por qué, le voy a predicar. Sierva yo, tengo duinario y uno de ellos es para ti, vamos a cantar en el nombre de Dios aquí. En mi casa hago grupos de jóvenes cristianos, una biblia para cada gente, oye que bacano. suelo en tu casa. Nadie me va a callar jamás, nadie me va a callar jamás, nadie me va a callar jamás o a predicar. Yo no te quiero perder, no te entregué a Lucifer y acepta a Dios en tu vida. Por eso es que yo no, no, no te quiero perder, no te entregué a Lucifer y acepta a Dios en tu vida. Un pastor, quiero Un sermón en medio de un party Tú llegaste, sielva, a la iglesia sagrada